Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para comarketing detrás de mi este acuario de 2 metros por 70 por 70 vidrio 19 eh, va a ser 100% plantado tengo cinco pantallas Ultune Nature System eh, la titan y bueno ahí tengo la roca los troncos tengo aquí abajo de mí los sustratos de la marcada cuaso y la amazonia tengo una base de bacter 100 de filtración le hice un sound 20 litros de Matrix, tiene medias, tiene los reactores de CO2, tiene una bomba de 12.000 litros hora. Y bueno, vamos a ver cómo me queda este muchacho, cómo nos queda. Somos un equipo de trabajo. Que estén bien. voy a tratar de hacer unas tomas eh, realmente esta roca pesa por ahí 60 70 kilos aproximadamente entonces tengo que trabajar con mucha precaución ahorita que comience bueno, que hoy es el segundo día para este acuario de 2 metros 70-70 pues va a ser el día del plantado, les voy a mostrar cómo quedó el hardscape y van bueno, algunas cosas del acuario para que lo miren y bueno, cualquier cosa ya saben que en los comentarios eh, no lo hacen saber ya les voy a mostrar entonces, les recuerdo, este acuario es de 2 metros por 70 por 70 tenemos esta roca que es como el punto focal del acuario, esta roca central es una roca de más de 60 kilos en este momento le estoy hidratando un poquitico el sustrato ya vemos que aquí hay una capa de, de agua para arrancar a plantar tenemos espacios con muy buena sombra que le da más naturalidad a todo el diseño hasta de acá eh, y bueno, ese es como, como el diseño por este lado este es un acuario panorámico que tiene visual por ambas partes Acá está Cristian, nuestro compañero, organizando las anubias. Aquí tenemos anubias y anubias nanapetit, de muy buena calidad. Acá tengo todas las plantas de tallo, que luego les muestro. Y por acá tengo las tapizantes, aquí tengo el Eucariza mini. Y por acá tengo eh, Lilaeopsis brasiliensis, Staurogyn Repens, Por acá tengo un poquito de Montecarno pues, con las de tallo. Y este es el segundo lado del acuario, bueno, el, el lado complementario, donde se protagoniza un poquitico más la madera y obviamente pues también esa roca que es perceptible desde cualquier ángulo. Les pues Hago un repaso aquí de la filtración, filtración mecánica, biológica, acá están todos los reactores, las bombas y ese de la esquina del lado izquierdo va a ser el refugio, por acá tengo el UV los osmosis inversa y la iluminación son estas Titan, Ultimate Nature System Titan, eh, las tengo todas así desorganizadas porque necesito espacio para plantar acá están los ball socket join, o las entradas de, de agua las de acá, las secundarias y las terciarias, por allá está el overflow de desagüe y acá está toda la parte de desagüe, llenado automático vacío automático I'm